Yo soy un sociólogo y tengo, quiero precisarlo, quiero decirlo de forma clara, o sea, no soy un programador, no soy un informático no soy un artista, pero como sociólogo, como sociólogo de la comunicación aplicada a los nuevos medios de comunicación y a las nuevas tecnologías, creo que sea muy importante meter las manos adentro estas tecnologías, ver cómo funciona, de alguna forma hacerla propia y controlarla, para no ser controlados. Entonces, yo utilizo esa tecnología como herramienta de investigación, como metodología para investigar la fruición, el utilizo de las nuevas tecnologías en determinados contextos. Sobre todo, lo que me importa es el contexto de producción audiovisual, artística y más en general, el, uh, el videojuego. ¿Por qué? Porque creo que, eh, bueno, como que nací en los 80, mi imaginario está totalmente colonizado por lo que son las imágenes eh, de los videojuegos con los cuales he crecido y creo, supongo, todos los que están aquí. O sea, si, seguramente, seguro que no me ha influenciado de una forma directa. O sea, por el hecho de, de matar a gente en un Doom, en un Quake, no voy a matar a gente ahí fuera. Pero sí que en mi estética, en mi fe, forma de actuar, y incluso en los gustos por la música que escucho, por ejemplo, sí que me han afectado, me han influenciado. Bueno, a partir de uh, esta declaración muy sencilla, he empezado a trabajar un poco el videojuego, a analizarlo y a utilizarlo. El videojuego, cuando he empezado a estudiar estas cosas, de repente me, me, me encontré con un dilema, con un problema, que la sociología desde hace, bueno, los, en los últimos 10 años, desde cuando ha empezado a interesarse de forma seria a esta, a esta forma de, de arte o de lo que sea, se, se ha quedado en un bucle, desde lo cual no, no parece salir, que es si el videojuego es arte o si el videojuego no es arte, y qué es el arte. Yo creo que como que estamos en la, en, en la era digital, el videojuego cualquiera sea la máxima expresión visual de la era digital. ¿Por qué la máxima ex expresión? Porque el videojuego, por primero, eh, de la forma más clara, ha permitido una forma más o menos grande de interactividad y qué es la interactividad desde una perspectiva sociológica es una un acto de reapropiación de una tecnología que no está producido por ti que está que viene desde arriba porque está producida desde, adentro de una industria pero a través de la interactividad de alguna manera la haces tuya o la haces más tuya y además, si vamos a ver todos los trabajos de las vanguardias artísticas, eh, a partir de los noventas, incluso antes, han trabajado muchísimo sobre este concepto de la interactividad como acto de reapropiación de una tecnología que está percibida o ha sido percibida hasta hoy como ajena. Y entonces me, me interesa mucho enfocarme en esto, porque a través de este concepto, yo creo que se puede salir del bucle arte no arte, que es un poco el enfoque de mi trabajo. A mí no importa, básicamente, si es arte o no es arte. Y además, el videojuego es una categoría tan, tan grande, tan amplia, que tampoco se puede generalizar tanto. Está amplia no, no, no solo porque hay tantos videojuegos tan distintos entre ellos que nos vamos a marear de, de todos los análisis que deberíamos hacer para verlos bien. Sino porque también el, el videojuego mm, permite mm, una interactividad eh, muy fácil. A ver, vamos a aclarar un par de cosas. El videojuego está entendido eh, se puede entender a través de desde muchos campos como industria como lenguaje como tecnología algunas cosas irán pas, van, van irán cambiando re, um, rápidamente otras no a la hora de analizar el videojuego a la hora de analizar si es arte o no arte yo necesito de un sujeto o sea quién es el videojuego y de un objeto, o sea, quién utiliza, quién usa, quién aprovecha del videojuego. En un contexto postmoderno, donde no solo la producción, el sistema de producción va cambiando rápidamente, sino también las categorías estéticas y filosóficas a través de la cual vamos interpretando el, el elemento estético, van cambiando rápidamente porque van cayendo los paradigmas que hemos utilizado hasta hoy para analizar la producción cultural, ya me parece muy claro que no, no vamos a salir de eso si es arte o no arte. Yo creo que no es posible. Lo que es posible, pero y ahí está mi trabajo, es pensar el videojuego como una herramienta. Yo soy, aparte de un sociólogo, me dilecto, me, me, me gusta hacer performance audiovisuales. El videojuego, yo creo que es, fue la primera performance audiovisual en tiempo real que he hecho en mi vida, cuando tenía cinco años. Porque es un momento, un tiempo más o menos largo en lo cual estoy manejando audio y vídeo en tiempo real y lo que sale desde la pantalla, lo que sale desde la tarjeta de sonido, depende de lo que yo hago. Entonces, es un acto performativo. Entonces, el videojuego, no me importa si es arte o no, pero puede ser una herramienta para la mía producción artística. Y eso es muy importante. Y ahí es donde voy. Utilizar un videojuego adentro de mis performances para enriquecerle, para darle más profundidad o simplemente para devolver una interactividad al público que está ahí enfrente mirándome o escuchándome. Y a partir de esta línea he producido algo que no llamo ni videojuego. ¿Por qué no llamo videojuego? Porque eh, seguramente se, se inspira a la estética, a la lógica y a la manera de interactuar en un videojuego. Pero sale desde lo que hemos visto hasta ahora, porque normalmente un videojuego, como decía antes, es industria, es lenguaje, es también un texto político un videojuego. ¿Por qué? En la manera de interactuar, en la manera de definir el, pasajo, el pasaje de nivel, el, la energía, el concepto de eh, voz de final de nivel, todo esto mmm, oculta, una manera de ver el mundo, de entender las cosas, que es la forma propia del programador. Quiero decir que un videojuego, como cualquier software, como cualquier artefacto cultural, no es nunca neutro, está siempre definido culturalmente y ideológicamente. Entonces, la manera en la cual los videojuegos replican unas estructuras que ya conocemos con las cuales somos acostumbrados, no es neutra tampoco, es una manera de ver el mundo, de ver la, las relaciones, que de forma muy personal rechazo. Entonces, a mí no, no me sirve para nada el nivel, no me sirve para nada el, l, l, la subversión de... Eh, eh, los varios elementos típicos de los videojuegos. Lo que me importa es utilizar el lenguaje, el código textual del videojuego para mi producción artística. Entonces, Data Fighters es un prototipo, es una instalación interactiva y no es un videojuego. A donde se utiliza el lenguaje del videojuego para decir algunas cosas. Esas cosas son muy relacionadas con la cultura que luego ha producido los videojuegos. ¿Por qué? La obra habla de, de cómo el conocimiento se pueda, se, deba ser compartido, de cómo el conocimiento deba ser libre y de cómo hoy en día subiendo un ataque desde algunos, algunas instituciones sobre nuestra actitud a compartir el conocimiento. Acabo de hablar que ya me estoy liando y vamos a ver un vídeo introductivo que seguro será un poco más claro de lo que puedo decir yo. I will touch I will touch him. I will touch I will touch I will touch him. I will I will touch him. I I will touch him. I I will touch him. I I don't ¿Qué es Data Fighters? Si sí, no se ha entendido. Bueno, Data Fighters podría ser cualquier de nosotros, o sea, o nosotras. Es una condición en la cual yo me siento de vivir y creo que todos y todas estamos viviendo. O sea, a partir de la ocupación de un espacio por algunas instituciones que yo personalmente siento ajena a mí, a mi cultura, a mi manera de actuar en la red, tengo que, que, que reaccionar tengo que hacer algo eso es para mí es el data fighter es un ciudadano de la red que lucha por sus derechos que que en los últimos años están bajo de un ataque muy fuerte por algunas instituciones claras que se pueden llamar por nombre y que conocemos en el videojuego estas estas instituciones están representadas los tres modelos de enemigos que vamos encontrando avanzando en la pantalla, que son el Windows, el, el RIA y el Copyright. ¿Qué son? El Windows, bueno, lo conocemos todos. Es el sistema operativo consumer más utilizado. Y, y bueno, es el autor de una cultura informática que yo rechazo, que es porque, básicamente, es muy antiecológica porque impone y empuja a la gente a cambiarse de ordenador cada dos años para básicamente hacer las mismas cosas que hacía hace seis años. Entonces es un, una cultura del consumo informático que no va por ningún lado. Porque si seguimos así, la basura informática va a crecer de una forma brutal y será, ocupará un área geográfica tan grande como la China. Y, y yo personalmente veo en Microsoft como el exponente a dónde está manera de entender la cultura informática, la informática y la libertad del usuario en la forma más clara. Luego tenemos RIA, que es la institución estadounidense que gestiona los derechos de autores, más o menos. Y es la que ha salido a las crónicas por las denuncias que hubieron en estos últimos años en contra de los usuarios que iban compartiendo ficheros a través de las redes P2P. Y lo, lo último, el copyright, que es una institución legal que ha nacido en el 1889 y que después más de un siglo sigue existiendo de la misma forma que hace más que un siglo y, nos, y ya no, no, se ve que es demasiado vieja. No funciona más por la complejidad de nuestra realidad. No tiene en cuenta el, el mundo digital y no puede funcionar con las herramientas que tenemos hoy en día y entonces eso es un poco el perfil teórico y político con lo cual me he movido en el crear esto pero vamos a ver decía es un videojuego de alguna forma es un videojuego también en la interactividad que he intentado de devolver en el utilizo de esta, de este artefacto de esta cosa eh, poniéndome el problema de cómo controlar, de cómo jugar y de cómo devolver una satisfacción al usuario eh, he pensado mm, de utilizar un mando de la Wii o sea este no solo porque va tan, tan de moda que es muy chulo y funciona muy bien y se pueden hacer cosas guapas sino que también reconozco sí a una gran industria como Nintendo que está en los videojuegos desde hace años, muchos años. Reconozco una manera de percibir y de producir el videojuego que no es la misma de los demás. Eh, aquí tenemos una, bueno, tampoco voy a hacer publicidad o okay, qué, simplemente lo utilizo como, como emblema, como símbolo de una actitud más que es la mía, de pensar al videojuego. A través del estudio de, varias, de diversas interfaces para controlar los juegos, como nos enseñó ayer Carlos o David Martínez, el Virtual Boy, una, una versión del Game Boy en gafas, puesta en unas gafas muy incómodas, que no, ha, no, ha, no tuvo ningún éxito, pero ya era un primer intento de experimentación hasta llegar al, a la Nintendo DS, que es la, la evolución del Game Boy de toda la vida, pero con, aparte que con potenciamiento gráfico, con una pantalla táctil. Y el Nintendo DS, que es un, básicamente es un mando que mm, reconoce más o menos los movimientos. Entonces nos permite de moverlo en el aire y el sistema reconoce este movimiento. Es una compañía, es una actitud al, al videojuego que nunca pri, privilegió la gráfica, la potencia de cálculo, el ver, el enseñar, sino la jugabilidad, el, el divertimiento, que, la satisfacción que el usuario podía tener jugando. Sin considerar al usuario como un usuario... Eh, que ya sabía de qué iba a tratar el juego, que ya sabía qué es un videojuego, sino pensando siempre que el, el usuario de un videojuego podría ser cualquier persona que nunca vio un videojuego en su vida. O sea, lo que en inglés se llama casual gamers, que es la, la ancho de, de, de, de mercado, con lo cual la Nintendo está tentando de, de ganar dinero, a diferencia de Sony o de Microsoft. Más en general la veo una buena actitud porque va a lo que para mí es la raíz del juego. O sea, el juego es la, uh, el divertimiento, el aprovechar de un momento, no tanto por un e aspecto en concreto, sino por la calidad de la experiencia. Y para mí, de, a partir de mi experiencia, la calidad de mi, ex, de, de, de, de mi experiencia de juego, es más, a la hora que yo puedo poner mi, m, m, m, más partes de mi cuerpo, de mi, de, de mi cerebro, al, a trabajo mientras que estoy jugando. Estos devices, estas herramientas, permiten de eh, ampliar la percepción del juego, del, de la experiencia de juego y es la motivación básica por lo cual le he utilizado. Vamos a ver cómo. El juego básicamente es uno, shot and out, sh uno shoot 'em up horizontal. La peculiaridad del juego, aparte de ser controlado por el mando, ahora voy a hacer una sesión más larga, es que cada enemigo está conectado a una pista de un secuenciador. Ahí encima tenemos el secuenciador. Cada vez que mato un enemigo, de forma randómica, aleatoria, una, un step de la pista relacionada con el enemigo se va a encender o a apagar. He, he matado el Windows y entonces se apaga la primera luz. Eso permite generar, generar jugando, música en tiempo real, a través de un teador que tiene un compás y una estructura cuadrada, que yo puedo conectar a, a mi música en tiempo real, a través de otro software, y entonces hacer, utilizar, mezclar estos sonidos, igual producido por alguien que está ahí adelante mi, mi performance. Y mezclarlo con, con mezclar este sonido aleatorio con un sonido producido de una forma más racional. Me han matado. Vamos a ver rápidamente cómo está hecho. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ver cómo está hecho? Porque si vamos a ver muchos de los proyectos independientes de videojuego, incluso esto, y varios proyectos de videojuegos, incluso más comerciales, vamos a ver cómo la tecnología, el free software, eh, o sea, aquel software que, que puede ser compartido, que, donde está permitido hacer modificaciones en el código, en el código, donde tú puedas manipular el código es esencial, está la base de la producción de estas cosas. Sin el software libre, yo, como muchos otros programadores, nunca habrían podido hacer nada. Sin el software libre, este mando estaría conectado solo a la Wii y ya está. Entonces, reconocer el valor informático y político del free software a la hora de producir un videojuego, una obra, eh, audiovisual que sea interactivo o no es muy importante porque porque estamos bajo un ataque básicamente están intentando de encerrar los espacios donde compartir conocimiento como este donde compartir cómo funciona este así que yo que no soy un informático que no soy nadie soy simplemente un sociólogo pueda ver cómo está hecho y utilizarlo por mis por mis ideas eso yo creo que es fundamental y hasta que podamos tenemos que, que, que proteger, defender estas cosas y reclamar el utilizo de esta tecnología. Bueno, ¿cómo funciona este mando? Este mando comunica a través del protocolo Bluetooth. y, En alternativa puede comunicar a través del protocolo, del protocolo eh, Infrared según si tenéis una puerta infrarrojos o no en este caso porque la mía se me ha roto estoy utilizando el bluetooth y entonces el análisis de los acelerómetros si somos programadores de c podemos acceder directamente a una librería que podemos encontrar en la página willy.org a donde que nos permite eh, llega ya con varias funciones que lo que hacen es rellamar mm, las funcionalidades de este mando. Yo que no soy un programador de C, utilizo un entorno gráfico de programación que normalmente es Pure Data, pero en este caso es Max MSP, que es la versión comercial de Pure Data. Que lo que hace es permitirnos de crear ambientes interactivos donde el audio y el vídeo sean tratados como datos y mezclarlo entre ellos. Entonces, yo a través de bluetooth y a través de, de Max cojo la, los valores de los sensores de, de movimiento. Aquí, bueno, aquí al sensor y muy rápidamente. Yo tengo, lo que hago es simplemente definir el range de mis variables. O sea, yo sé que de izquierda el ancho es 800 píxeles y de alto estamos a 600. Entonces lo que hago es simplemente decir que tienes que ir desde cero hasta 800 y desde cero hacia 600. Y envío toda esta información al flash a través de un protocolo de comunicación que se llama Open Sound Control, que eso también es, es free software. El Open Sound Control es un protocolo, un protocolo de comunicación muy nuevo que es como un MIDI, el típico MIDI de toda la vida que utilizamos en la música, pero mucho más potente, porque nos permite de transferir muchos más datos a la vez, mucha más información. Entonces, a través de este protocolo, después de haber filtrado la información del mando, la envía al flash, eh, lo cual está conectado, bueno, con las variables, bueno, coge estas variables y, y, y con estas variables mando el muñeco. Es muy simple, no soy un programador, cada uno... Quien sea puede utilizar esta tecnología. Esta misma tecnología, hoy no la, no la voy a enseñar por problemas técnicos, porque mi DS se ha jodido. Pero la misma tecnología se puede aplicar con la Nintendo DS en, para utilizar el pad de la DS como un controlador de dos ejes, X y Y. Entonces, para para acabar, para terminar, eh, utilizar, bueno, os invito a quien, quien esté muy metido adentro de los videojuegos, quien le gusta un poco programar y utilizar esos devices también como controladores o adentro de sus obras, porque es una forma de reapropiación, es una manera para devolver un, un, un significado nuevo, distinto a una cosa que ha nacido dentro de una industria con un valor económico suyo, es una forma de reapropiación. Ya está.